Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes de Bella la Televisión, cae una lluvia acá en el sector del ingreso a Virgenia y como ustedes podrán observar, los eh, vecinos del distrito 14 están bloqueando el ingreso al relleno sanitario están pidiendo más obras a la alcaldía y también están molestos porque estaría contaminando ya en el tema del medio ambiente a los vecinos que no han sido atendidos por parte del municipio de la ciudad de el Alto. Vamos a acercarnos a los vecinos quienes se encuentran por este ¿Cómo están? Muy buenas tardes a viajar en directo. Ustedes van a permanecer acá bloqueando. Ya no están permitiendo el ingreso de los ¿tomianos? Exactamente. Esta situación es latente. Como voy a decir, es un constante problema para nosotros porque es prácticamente inadmisible. Inhumano. Porque el olor es insoportable. El gobierno central, más el, ¿Qué les gobierno, al alcaldía, usted? el gobierno municipal de La Paz y las alcaldesa del alto, dicen ¿no? que por solidaridad van a hacer esta situación lo van a apoyar, no entendemos la situación, pero ellos también que sean humanos, que sean conscientes de esta situación que vivimos, porque nosotros que seamos también solidarios, porque el dolor es insoportable, ya tenemos muchos problemas de salud, ya no podemos subsistir en esta situación entonces ese es el quejo mayor, entonces con la situación de la del relleno sanitario de Alpacoma, que ya colapsó este también está en la misma situación. ¿De versiones de quién? Del ex viceministro del Medio Ambiente. Esa es la situación. Entonces, en estos momentos, sugieren. Rogamos que la alcaldesa y las autoridades correspondientes que se presenten, que vengan acá a solucionar este problema. Porque este problema no es de ahora. Ya son más de 15 a 20 años. Entonces esa es la situación, la preocupación mayor. Muchas gracias. Y bueno, esta es la situación acá en el ingreso al relleno sanitario, pese a la lluvia. Los vecinos continúan bloqueando. Ellos no van a permitir el ingreso de más camiones, tanto de la empresa. A También de Trébol, hace unos instantes también ha llegado un eh, camión de, del ejército trayendo basura, querían depositar en el sector de Micheña, sin embargo los vecinos... Se han opuesto y han procedido también a cerrar el paso a este vehículo que se encuentra precisamente acá en este sector. En lo que va eh, aconteciendo acá en la ciudad del Alto, a estas horas de la tarde, donde los vecinos han ratificado, piden la presencia de la alcaldesa de la ciudad de Alto para que pueda atender de manera inmediata sus pedidos. Uno, piden el cierre de relleno sanitario y obras acá en este sector. Están cansados de que la alcaldía no les escuche a los vecinos lo que podemos informarles a esta hora de la tarde desde la ciudad de Alto.